Hola, Yamal, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y la primera pregunta que te quiero realizar es ¿Por qué tienes pelo de nuevo? ¿Qué te pasó? Cuéntanos tu historia. ¿Por qué perdiste tu pelo? ¿Cómo sucedió eso y cómo lo recuperaste ahora? Pues eso ocurrió hace muchísimos años. Y yo le estaba haciendo una operación al Papa Juan Pablo II en el coco Porque estaba calvo Y lo quería tener como de ranquero, Largo, largo Así que hicimos un experimento con una bomba nuclear mamá. Nos explotó a los dos y me quedé calvo. Pero ahora ya recuperé el pedo se lo arranqué a una viejita como de 82 años y lo pinté de negro. Y cuéntanos, Yamal, ¿a cuánto vendes tus paletitas de chocolate? No son de chocolate, son de caquita y están más buenas que cualquiera de chocolate. Porque los hago yo. Además también vendo paletitas de rata con su abaco al Yamal, te debería dar vergüenza vender eso. No me critiques. Me siento muy triste. Ya no quiero seguir hablando contigo. <tose> ¡No, oh,